Castelaria y Clareta lo es como la quiere a la vez. ¿Por qué? Si con ella fui bueno, Señor, yo te hago una pregunta, respóndeme sinceramente. Porque dicen que el malo de la película soy yo Mientras tanto tú te ríes como si no te importara mi dolor Mañana el mundo es pequeño y yo te veré mañana. Ahor. Ríder y ahí y Sofía. Los amores de Grego y Marinsa suerte, Cuidado no vueles tan lejos Porque desde lo alto del cielo Ha caído el más fuerte Adiós, te digo aunque me duela Que yo cogeré otro camino No tengo el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 de